esto que ven acá es un este pues no se llama este Glidecam, CAM de pucha, o oh, eso primera cosa que les mostramos acaba de llegar la navidad cinematografía para camas de, de cámaras de slr aquí es la caja donde viene el monstruo vení y la camarita bueno eso es lo que vamos a trabajar y hacer la mayoría de contenidos ¿Y el monstruo se va para coger el monstruo se va para paseos si vamos mucho, si voy solo no no puede ir ¿sí? Eso es una Canon 7D EOS para que la compren una brutalidad de cámara entidad, no sé. Sí. Ahí vamos, vamos a aprender. Tenemos esta camarita, tenemos varios lentes. Desde ya no la va a mostrar Dani. Este es el bolso. Que va más visaje. O la lleva una cámara. O la lleva una cámara. ese sí, Este es el lente que viene naturalmente. Que es 28K que dice. 28 135. se supone que con ese está enfocado todo el tiempo eso es, está cayendo nieve para que no crean pues que vamos es ese es un tele se supone y cuánto de cuánto 75 300 para Ecuador es un país de lleno de aves entonces podemos tomar fotos de aves con eso Sí, el plus que tanto le gustan a los artistas UV, UV, filtros eh, filtros UV dos filtros dos cajas de filtros ¿Tripo de? Sí. un trípode un trípode de fotografía que siempre sirve para mucho sí. no nada. pues poner cosas, luces, en fin hasta. y faltó un lente, no faltan los gran granangulares Sí. Están por aquí. una un amarillito. Es, es el gran angular. Aquí hay un gran angular. Bueno, ya vieron todos los lentes. ¿Qué más me falta? El este de Ah, ¿sabe qué me falta? Vaya haciendo video. Te quedan un minuto. Ah, ¿sabes? Sí, es un gusto. pa, pa, pa, pa, pa. <risa> un pa pa pa un una marca y este es es pa la pa pa pa pa pa pa pa de pa pa pa pa pa pa pa pa Un pa pa pa pa pa y aquí lo que está, es un equipo de sonido portable van a ver ah, el packing. para grabar todos los sonidos tiene como ambientes y te puedes meter micrófonos y el boom va por detrás y mp3, wow Feliz Navidad <laughs>